Bueno gente, ya basta de anime por hoy, vamos a reaccionar a otra a otra animación, ¿no? parodia esta vez de Mikano, sí. Vamos a perturbarnos un poco, así que vamos a reaccionar a este del precio de la historia ¿no? Este de, de Rick Harrison, de la casa de empeño, se confundió. Este hizo un meme de Thanos, ¿no? ya sabemos quién es, ¿no? <risa> ok, esta parodia se trata de que van a empeñar por vida miniatura a, a Jesús Crucificado. Ok, no sé qué se es trata este, ya sé que me llama la atención, así que hago de este. Ya. Ok. ¿Qué tenemos aquí? <risa> te, te he traído a Jesucristo. Jesús, eres tú. El hijo de. <risa> Literalmente. <risa> Está empeñando a Jesús crucificado Dios, el Mesías, tú ya me entiendes Vaya, Jesús fue el hijo de Dios, quiero decir Este chaval fue un gran problema ¿Sigue no. molestando o algo de eso? Sí, claro Vale, déjame comprobar su calidad ¡No! Una vez más. Y una última vez, señor de la pasión de Cristo. <risa> Vale, una cosa, ¿por qué quieres deshacerte de él? Ya sabes, mi mujer me dijo que era yo Jesús Así que había que elegir, ¿eh? Bueno, quiero mil dólares por este tío Ya sabes, tengo que hacer feliz a mi mujer <risa> Vale, chico, seré serio, risa, sí. Tengo que preguntar a un experto, él sabe mucho de esto Y puede ayudarme a tomar una decisión Necesito saber si va a salir rentable o no Vale, genial oh, oh, oh. Esto podría ser un buen trato oh. Y si no, siempre puede servir para decorar lo que es mi tienda, ¿sabes? ¡Es el pájaro supremo! Gracias oh, por ver. Y ahora, ¿qué puedes decirme de este tío? ¿Es el verdadero Jesús Cristo? Oh, sí. Jesucristo es sensual. Es el hijo de Dios. Se puede decir por la barba desaliñada y la corona de espinas que este es un hombre torturado. La forma en la que los clavos están clavados en su muñeca muestra claramente que este es el verdadero Jesús. Hay pintadas de Jesús con clavos en las manos. Pero en realidad era en las muñecas. En mi opinión personal... Esta criatura oh. tiene habilidades mágicas No es un hombre ni un monstruo mucho, dios, Es el único dios, y verdadero dios, dios. <risa> ¡Jesús! <¿vale? risa> Perdona si crees en otra cosa <risa> Me interesa tu opinión ¿Cuánto vale esta cosa? Si te soy sincero, oh, padre, me... es una cosa rara, es decir, hace... Jesús es muy importante. Oh, Muchas personas esperan su vuelta y eso te puede beneficiar. La de Jesús. Creo que lo justo sería 7 millones de dólares. Vale, gracias, guapita. Ah, oh, mira que no Creo que precio justo precios justos serían 7. millones de dólares. ¿Qué es lo que tienes para mí? mil millones. Teniendo en cuenta la información que he escuchado, creo que 3 millones de dólares es más que justo. Oh. <ríe> no, no lo sé Esto no es algo que vaya a venderse fácilmente Así que te ofrezco 400 dólares eh, Que <risa> ¿Qué tal? 500 billones uh, uh, uh, uh, oh, 450 ¿Aceptas 450? Bueno, mi mujer estará feliz Con tal de que acertó, cosa no esté eh. en casa Así que, uh. vale, tenemos un trato Estoy muy feliz por el trato que hemos hecho Pensaba que sacaría más dinero, pero.. Mi mujer estará feliz con tal de no verle en la cara por casa y asustarse. ¿Cómo estás gritando? Dinero, pero.. He visto de fondo, Estoy muy feliz por el trato que hemos hecho. Pensaba que sacaría más dinero, pero. Mi mujer estará feliz con tal de no ver en la cara por casa y asustarse en mitad de la noche. <risa> <risa> ¡Ah, Miradme, ¿Qué? de Dios. <risa> no. padre. No sabes lo que hago. Perdónales padre, no saben lo que hacen Y hey, papu si yo me cae Padre, perdónales padre oh, Miradme, soy el hijo de Dios Perdónales <risa> padre, <risa> padre, no, no saben lo que hacen Perdónales padre, no saben lo que hacen Hey, padres, señor, por Dios, me por ya ¿qué sabéis secundario, apoyad el vídeo original y suscribiros, venga, vamos, adiós, ya lo habéis oído, papo, apoyar el vídeo original y su canal, venga, vamos, ya sabéis, y también. Mi canal secundario, apoyar el vídeo original la grasa que tiene en los brazos. venga, vamos, adiós. Ya lo habéis oído, papo apoyar el vídeo original y su canal. Se deformó sin mismo. Suscribiros, Ok, este video fue... interesante Donde vos ves una roca, yo veo mejor... Ok Fue bizarro como siempre, un poco perturbador Como siempre, <ríe> de mi tianian Ok Vamos a dejar este video así nomás Yo que ya voy 10 minutos grabando, así que conmigo ya es suficiente esto, así que bueno, dejaré todo el video de Scarlett abajo en la descripción Y bueno, si te gustó el video dale a me like, gusta, puedes compartir este video, puedes suscribirte este al canal para más oración A ver si Youtube me promociona el canal de una vez, porque... Me parece que ya... no sé, ya en la visita se nota que no me está promocionando un carajo, así que... Ok, y también debo dejar de decir tanto grosería lo sé, acabo de hacerla por eso Ok bueno gente, espero que te haya gustado el ya sabes, compartido, suscribiste. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. A adiós. Bye, bye, bye.